Pregunta número 2000, formulada por el diputado Justo Torró, del Grupo de la Materia Esquerra Unida, a la Considera de Infraestructuras, Territoria y Medio Ambiente sobre recuperación de la zona afectada por el incendio del Montgó. Señor Torró. No sé si del monte de o del monte de Alicia a través del Spil, que es un mon absurde, no res no te sentir, ¿no? Le hago una otra pregunta a la aspiración vaga de que algún día conteste alguna cosa concreta de lo que les pregunté, ¿no? Quienes actuaciones están dándose a terme, a terme, perdón, al mongó después del incendio y particularmente en Quisminian sembrarán a la retirada de árboles cremats y en quins criteris se retirará la fusta cremada. Gracias, señor Torró. honorable consellera. Gracias, señor presidente. a pocos días de extinguirse el incendio del Parque Natural del Mongó del pasado mes de septiembre, la Consellería va a disposar de un informe sobre las actuaciones urgentes de restauración ambiental a realizar en los terrenos afectados. Posteriormente, la Dirección General de Medi Natural va a emitir una resolución declarando de emergencia a las obras a un presupuesto de 175.000 euros y va a encomendar a Traxa la su ejecución. Estrebais que se están ejecutando por la Consellería son de restauración medioambiental, considerados de emergencia, según el informe Proyecto sobre Restauración Forestal y Medioambiental en el área afectada por el incendio. Estas actuaciones van aderezadas fundamentalmente y en una primera instancia a la lluita contra la erosión, la defensa de los masses forestales, la retirada de tratamiento de la biomasa afectada, la reparación de escamines necesarias para la realización de estrebais y respecto a la otra cuestión por la cual se interesa esa señoría, señorías, a decir la retirada de la fusta cremada, están utilizándose mitjans amb amrodes, a un impacto mínimo sobre las superficies vegetales, intentando a favorir la regeneración natural, espargint la fusta cremada y triturada, paste range affectach, para protegerlo de la, oración, de la erosión. Muchas gracias. Gracias, señora consellera. Gracias. Señor Torró. Sí, gracias, señora presidenta. No, señora consellera usted ¿eh? sabe que le han hecho una serie de preguntas. Las primeras preguntas que le van a hacer va a ser al PacTeams prácticamente en las dos semanas del incendio, porque el ayuntamiento sabía, había anunciado que iba a hacer una serie de actuaciones, en, en, al menos se supone que en la segunda parte del término municipal del Mongoa, una serie de actuaciones que, entre las cuales es, eh, contemplaba la extracción de fusta cremada. ¿vale? Inmediatamente en la altura de una serie de preguntas, que ahora también me agradaría que si podamos avanzar alguna cosa, y es si la Consejería sabía que estaba fent y si sabía en qué es concretada esa actuación. La verdad es que eh poc temps després eh, Ayuntamiento de Sabi ens ha donat eh, más més informació sobre què és el que està se. Independientemente de que siga més o menos discutible la emergència que suporta la entrada a fer coses allí, que yo entenc que és molt discutible, com es és la que estan vostès fent, que es fan més que més per de fer veure que es fan coses que no per en realitat fer coses útils. ¿Vale? Porque en cara es más a pronto, cuando en prácticamente no han pasado ni tres meses a partir de que se va a cremar la zona para poder intervenir y hacer determinadas actuaciones, sobre todo en grandes cosas las la de la fusta. ¿Vale? Es muy difícil saber en en estos momentos quiénes árboles podrán rebrotar y quiénes no, por ejemplo. ¿Vale? pero en aquel momento ya hubo a eh, demar y después el Ayuntamiento de Sabia ha, ha informado a través de medios de comunicación de quién es el seu programa de actuación, un programa que insisties Llevado del FED de que la actuación sembra masa prematura, en términos generales es un programa pro aceptable. El que no sembra tan aceptable es el que al menos, según se visto en diversas imágenes, pero usted dijo que están en plan cerrados yo he visto fotos a eh, aparells en cadenas eh, extra en Fusta en la zona del Mongó, fotos que hicieron a la prensa y que espera que siguen que siguen correctas. Y usted sabe que eso genera un perill muy grave sobre todo en el tema que tiene que ver con la preservación del principal valor que tiene una zona como esta, después de un incendio, que es el, el propio sol. Si el sol es compacta, va a generarse problemas después para eh, facilitar la regeneración espontánea de. el mont, sobre todo el mont crema. Porque ese era el elemento clave que habría de discutir, y ese es el elemento clave en el cual las políticas de la Consejería no semblen que siguen masa insertadas. En BIST, extracciones masivas de fusta en zonas cremadas, fetes en mitjans gens adecuados, fetes además de forma prematura y fetes además en criterios di, di, eh, difíciles de entender porque no se sabe qué tipos de fusta se extrae y por qué se extrae esa fusta. ¿Vale? Si hay alguna cosa que tinc el valor mediterráneo, una gran ventaja que tiene es la enorme capacidad de regeneración espontánea. Y evidentemente en zonas donde la regeneración tarda meses en producirse, porque el incendio es un mes intenso, pero en muchísimas otras zonas, los incendios no son lo suficientemente intensos como para impedir la rebrotación natural de la zona. Y el que cabría hacer es dejar un spy suficientemente grande para observar quiénes son los efectos de la eh, regeneración natural del spy que se ha cremado, pero a partir tractar de ahí tratar de y orientar quiénes son las medidas que se es podrían establecer. Y en ese sentido, independientemente de que la actuación en el caso de la Junta de Veneza sembla més más razonable, insistís en que ni pasa el matéis. Es masa pronta. Comenzar a gastarse dinero para intervenir pero sencillamente de hacer borre a la gente que se está interveniendo es una irresponsabilidad gran por parte de las administraciones públicas. Lo normal sería estudiar primero la zona, desear pasar un temps razonable, ya que digo que fines dos años, como a mínimo uno, mínimo uno ¿vale? y a partir de ahí borre quién tipo de actuación es fer. Insistís en estos momentos ya ni han sones, los propios testimonios están indicando que ya están produciendo rebrotes, espontáneos, pero tan es muy pronto para hacer ningún tipo de intervención. Y espero que me aclares estas cuestiones, tanto en el tema del conocimiento que tienen sobre les de de Sàtiva, per la de del ayuntamiento de Sátima, perdón, de Xàbia, como el que le está comentando respecto a la actuación que está haciendo por parte de la Consellería. Gracias, señora Consellera. Gracias, señor presidente. Hombre, señor Torró, es que estoy al final mal si ando y mal si no ando es decir, si no actuamos eh, nos dan la mundial El 2012, los desafortunados incendios que tuvimos, eh, era un desastre no habíamos actuado y ahora que actuamos de forma rápida también nos critican o sea, hagamos lo que hagamos, la cuestión es criticar, hagamos lo que hagamos la cuestión es criticar, mire usted que no interviene la consellera que yo no voy a cortar los árboles, que hay un proyecto y una memoria técnica elaborada por los técnicos de la consellería, biólogos, que son los que saben, igual que mi consellería hacen los puentes, los ingenieros de caminos o ponen las traviesas y hacen los proyectos de metro, de la llegada del metro a Ribarroja o de la línea 2 del tram en Alicante o del tram en Castellón lo hacen los ingenieros de caminos, canales y puertos por cierto, magníficos ingenieros pues esto lo hacen los biólogos por cierto, magníficos biólogos y dicen dónde hay que actuar por el riesgo cuatro días después del incendio si ya se tuvo esa memoria valorada se ha declarado de emergencia la obra, se han asignado 175.000 euros y se ha encargado a TRAXA y se están ejecutando las obras que yo le he leído la lucha contra la erosión, la defensa de las masas forestales, la retirada y tratamiento de la biomasa y la reparación de los caminos necesarios, de acuerdo con lo que dicen los técnicos. Hombre mal, mal del todo no lo estaremos haciendo cuando los profesores universitarios, concretamente tres profesores de tres universidades públicas de cualidad y en Valencia, eh, de la comunidad valenciana y técnicos del el CEAM han visitado la zona y han expresado su satisfacción tanto con el... No, le estoy diciendo que es público, porque si viene alguien del CEU, de la privada, ustedes dicen que, claro, como son nuestros amigos, por eso emiten informes favorables. A ver si se aclaran. Pues bien. Respecto, respecto del CEAM trabajadores del CEAM que estará usted conmigo que es un organismo especializado en materia de cambio climático y regeneración pues dicen que es adecuado el modo de ejecución como se está realizando y ellos dicen que maquinaria entra para que produzca los menos impactos posibles mire usted, en la próxima reunión de la Junta Rectora del 2 de diciembre en diciembre del Parque Natural del Mongo se dará un informe sobre el estado actual de los trabajos realizados mire usted Ustedes es que quieren ver negocio, yo entiendo que defiendan lo público, público, público, público, de cualidad, de cualidad, de cualidad, en Valencia, en Valencia, en Valencia, y laico, laico, laico, eso es lo último. No sé esto cómo lo van a poder aplicar el mundo medioambiental, lo de lo laico, pero en fin. Visto, visto lo que hizo ayer su eurodiputada de mala educación, cualquier cosa, pero cobrando 20.000 euros, yo también quiero ser eurodiputada. Visto lo que hizo con el discurso de su santidad, me parece, me parece que cualquier cosa puede defender ...por parte de su grupo... ...mire usted que no hay negocio detrás de la madera... ...ni que fuesen diamantes... ...yo entendería que si fuesen diamantes fuésemos todos de cabeza... ...le he dicho lo que estamos haciendo... ...se coge la madera quemada... ...se tritura y se esparce... ...porque lo dicen los técnicos... ...yo no... ...se esparce por el suelo para evitar la erosión... ...y una pequeña cantidad se da a los vecinos... si lo necesitan por uso... ...para uso doméstico... ...le parece a usted eso mal... ...pero no hay grandes empresas... ...forrándose, explotando, destruyendo el medio ambiente. Eso no, eso no, es lo que está haciendo. Por cierto, los trabajos del Ayuntamiento de Javia, me parece correcto que usted haya alabado y es verdad, la coordinación, tengo que decirlo, está siendo perfecta han sido autorizados, dígalo usted también, por la Dirección Territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Alicante. Por lo tanto, si han sido autorizados es porque son correctos y supervisados, que son los mismos en otro ámbito que está haciendo la Consellería. Y, por cierto, tanto que les preocupa el medio ambiente y respecto al mongó, cuando esta Consellería desautorizó la tirada, que se tirasen los fuegos artificiales precisamente por el riesgo y peligro de incendio, y el ayuntamiento de Javier, su alcalde, realizó algunas declaraciones incendiarias. No les vi a su grupo ni a ningún grupo salir en defensa del Mongó y del medio ambiente. Muchas gracias. gracias. señora